Queridos hermanos en Cristo Jesús, pastores, dirigentes, líderes, nuestros apreciados y aguerridos miembros laicos, adultos y jóvenes de Venezuela occidental, y permítanme a su vez extender con todo respeto nuestro saludo también a nuestros hermanos y amigos de Venezuela oriental. Y siendo que este mensaje es de vital importancia, saludamos también a la Iglesia de Interamérica y el mundo. Como Presidente de la Unión Venezolana Occidental de los Adventistas del Séptimo Día, quiero a través de este medio certificar ante todos ustedes las palabras manifestadas por nuestro hermano Oliver Coronado en su reciente video de comunicado oficial colocado en sus redes sociales el pasado 21 de este mes en horas de la tarde. El mensaje es totalmente cierto y verdadero. Tuvimos una linda reunión el día 23 de marzo y qué maravilloso es encontrar que en la vida de cada uno de nosotros existen dos elementos fundamentales y vitales en nuestra relación con Dios, a saber, el arrepentimiento y el perdón. Aquí no se trata de dejar nuestros criterios y opiniones personales tengan valor alguno, tampoco de convertirnos en abanderados de una verdad presente, mucho menos de considerar que la iglesia es Roma o Babilonia y que alguien ha sido abosalado. No, mis queridos, de ninguna manera. Lo que estamos apreciando es que todo ser humano es propenso a cometer errores y los mismos Siempre deben ser manejados bajo el espejo del perfecto carácter de Jesús, sin mancha y sin pecado. Y que en la medida en que cada uno de nosotros entienda la inmensa necesidad que tenemos de tener una relación franca y creciente con Jesús y escuchar su voz invitándonos cada día a estar con Él, entenderemos que Dios tiene una iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Así lo registra el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso número 12. Y su llamado permanente estaremos atentos a escuchar cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. La mayor evidencia que tenemos de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, es cuando confesamos, aborrecemos, nos arrepentimos y nos alejamos de todo aquello que traiga discusión, división, ansiedad, amargura, oscuridad, confusión, desavenencias, críticas, señalamientos y condenas. Al estudiar nuestras Biblias, Encontramos muchas oraciones elevadas al cielo. Hay una en particular que es oportuno mencionar. Y es la oración de Jesús por todos los creyentes de todos los tiempos que está registrada en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 17. Y vamos a leer especialmente los versos 20 al 23. No ruego, dice textualmente, solo por estos, Ruego también, dice Jesús, por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos, escúchese bien, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Apreciados, este mensaje no es único. Se repite vez tras vez en las Escrituras y también es abundante en el registro de la pluma inspirada. Unidos, unidos, unión. Unidad y unidad, ese es el mensaje que nos viene del cielo. Es el ruego de Jesús a su Padre y es la fórmula para llegar a ser uno, uno entre nosotros y uno con ellos, las fuerzas celestiales. Miremos lo que nos añade el apóstol Pablo cuando él registró en el libro de Efesios capítulo 4 los primeros seis versos diciendo, por tanto yo, Prisionero del Señor, os suplico que andéis dignos de la vocación con la que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportando unos a otros en amor, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como sois llamados en una sola esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, y a través de todos, y en todos ustedes. La pluma inspirada, refiriéndose a los textos del apóstol Pablo, a los Efesios, a los Corintios, y que a su vez indica que Dios lo aplica hasta nuestros días, nos advierte y nos dice en el libro de Testimonios, el volumen número 5, página 240 y 241, lo siguiente. Las divisiones en la iglesia des deshonran la religión de Cristo ante el mundo y dan ocasión a los enemigos de la verdad para justificar su curso. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solo para la iglesia en su día, Dios diseñó que fueran enviadas a nosotros y pregunta, ¿qué estamos haciendo para preservar la unidad en los lazos de la paz? Pablo escribe también a sus hermanos corintios diciendo, todavía sois carnales porque mientras que entre vosotros hay envidia y contienda y divisiones, ¿aún acaso no son carnales y andan como hombres? Es imposible para las mentes distraídas por la envidia y la contienda comprender las profundas verdades espirituales de la palabra de Dios. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para él, ni puede conocerlas porque son discernidas espiritualmente». No podemos entender o apreciar correctamente la revelación divina sin la ayuda de ese espíritu por quien la palabra fue dada. Es así, mis queridos y apreciados hermanos, líderes y dirigentes, que nos gozamos en el Señor y rendimos adoración y alabanza a aquel que siempre es digno de recibirla, de saber y entender que aún en tiempos como estos, Dios dirige a su iglesia, a sus dirigentes y a cada uno de sus hijos a buscar y mantenernos en unidad, mis queridos. En la unidad los unos con los otros, en unidad con la iglesia, en la medida en que estamos en unidad con las fuerzas del cielo. Mis queridos, nosotros en esta hora, hablando en nombre de mis compañeros de administración, y de la Junta Directiva de la Unión, nos gozamos en esta reconciliación. Recibimos con beneplácito a nuestro hermano Oliver Coronado e invitamos a cada uno de ustedes diciendo que cada discípulo de Jesús debe cumplir con el propósito de Dios. Y este propósito no es otro, sino ir y hacer discípulos cumpliendo su misión. Solo así, mis queridos, nos mantendremos en unidad y en acción, sirviendo al Señor por medio de la iglesia. Sí, mis queridos, por medio de la iglesia. Y permitiendo que Dios obre la transformación en nuestras vidas y la salvación en Jesús nos corone por gracia con la vida eterna. Que Dios continúe y añada en abundancia su bendición, sobre todos nosotros.